Bueno, estamos con Antonio Fernández, que es Cybersecurity Manager en una empresa industrial del noroeste de España, multinacional, bastante conocida, también es miembro del Departamento de Seguridad y Defensa de Odisea, IA, Chief Security Envoy de Eleven Paz, una persona muy reconocida en el mundo de la ciberseguridad. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya, quería empezar un poquito, un poquito de contexto. Cuéntanos un poquito sobre ti y tu relación con el mundo de la ciberseguridad. Pues espero que tengas tiempo. <risa> <risa> no, pues hace muchos años cuando... En España llegó una cosa llamada Infobía, que fue un poco la democratización por parte de Telefónica del acceso a Internet de todos, uh -huh. pues allí tendría yo, yo que sé, eh, 16 años o por allí, eh, pues me metí en estas cosas de, de las redes, aunque previamente había estado en unas cosas que se llamaban BBS, que utilizábamos con modems que sí. igual a la, a la gente a la gente nueva pues, <ríe> le suena a, a, a historia fantástica. Sí. Y ahí pues empecé a conocer cosas de otra gente, en aquella época éramos muy muy tequis, ¿no? los que nos conectamos ahí éramos muy gente del mundillo eh, no te quiero decir de la seguridad sino del mundillo de la informática que claro. era pues algo, algo, algo extraño que eh, hasta te reportaba bullying ¿no? en, el, claro. en el colegio cuando el bullying no existía era, era otra cosa, no tenemos no esa palabra entonces, aparte de ahí conocí a gente técnica y lo de pensar de una manera distinta fuera de la caja para vulnerar las cosas que funcionaban de una manera y, y hacer que funcionaran de otra, me llamó la atención. Y eso es eh, el mundo de la ciberseguridad. Claro. Eh, de una manera un poco... bueno, se, se, sería ilegal, lo ¿no? que o pasa es que eh, no, no, no era un mundo como el, como el de ahora. Eh, con universidades y con empresas, veías los fallos que tenías eh, y entrabas dentro, te hacías Ruth, que es el superusuario ¿no? de mm. estas máquinas y teníamos la idea de, bueno, pues nada, pues contactamos con los, con los propietarios de estas máquinas les decimos, hey, tienes un fallo aquí, mm. solo para avisarte, hicimos un portal que tuvo cierto éxito donde reportábamos a, a distintas entidades y empresas que tenían fallos, entonces muchas de ellas nos dieron las gracias, eh, dinero no, claro. Y alguna nos amenazó. ¿no? Entonces, era un poco de ¿por qué lo hacías? Pues porque podíamos y, y porque era divertido. Como explico muchas veces, eh, en mi colegio había mucha gente que jugaba al fútbol y ninguno llegó a profesional, pues yo jugaba a esto y mira, ahora cobro de ello. Ahora has llegado a profesional de verdad. Eso, Eso. dicen. Y, y a día de hoy, ¿cuál es tu trabajo? no ¿Qué hace un cybersecurity Manager? pues no es tan divertido como aquellos tiempos un cybersecurity manager y lo que también pueden llamar ciso lo que pasa es que la diferencia entre un ciso y otros puestos es que el ciso reporta directamente al board ¿no? vale. y, y cualquier otro puesto pues no pues puedes depender del ciso de la persona de riesgos eso cada empresa cada organización es un mundo eh, lo que haces es evaluar, no solo desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto, pues, me repito, de riesgos, desde el aspecto de políticas de la empresa, eh, todo lo que hay que emprender para que sea más seguro, porque no todo es poner un firewall y que funcione, ¿no? O sea, también hay determinadas cosas como las ISOs que hay que habría que tener y respetar y hacer un trabajo continuo de mejora. Y eso ya no solo es desde el al departamento IT, Tienen que ser todos los departamentos de, de tu organización, desde marketing hasta fábricas si las tienes. Y es un trabajo, yo diría, más de personas que de procesos o, o, o de tecnología. Vale. Y, y entonces, claro, para, para poder llegar a todas esas personas, eh, entiendo que tienes que tener cierta capacidad de, de como poco de influencia dentro de la, de la compañía, ¿no? o sea, o, o te, te, te empoderan para que puedas eh, afectar a todas esas personas y que aplicar medidas de seguridad o cómo, cómo suele funcionar? A ver, desde luego cuando eh, todo esto parte desde dirección es bastante más fácil, porque eh, esas directrices vienen desde, desde arriba y al jefe se le hace caso. Pero si no, en el caso que hay muchos compañeros que eh, están ahí y, y dirección pues te ve más como un gasto que como una inversión. Realmente eres un mal necesario. En realidad mucho, mucho DIT, lamentablemente, a día de hoy, es como un mal necesario. Eh, son cosas que, bueno, que muchos emprendedores están cambiando e intraemprendedores están intentando cambiar. Claro. Pero cuando no lo tienes, lo que tienes que buscar es la... No la influencia, sino la confianza de tus compañeros. Porque muchas veces cuando realizan algo malo, imagínate, es que nos equivocamos todos. Lo que pasa es que, como no quieres la bronca, claro. lo ocultas. Y en el mundo de la ciberseguridad, si lo ocultas, eh, es bastante peor. Porque si a mí me comentas, ostras, tío, eh, cliqué donde no debía, y pff, es que ahora no sé si pasó algo, eh, me das tiempo a ir a buscarlo y involucrar a las personas adecuadas para que eso no, no pase ¿no? Claro. Cl o a sea, otros compañeros o a otros clientes, porque tú puedes ser el foco de contagio de otros sitios. Eh, como dicen, por ahí hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeados y las que no lo saben. <risa> eh, <risa> Entonces, cuando antes te enteres, antes puedes tomar medidas. Vale, me gusta eso de que, que hay esos dos tipos de empresas, ¿no? Los que han sido hackeados y la, las que no lo saben. ¿Dirías que a día de hoy, pues, realmente, todas las empresas han tenido algún problema de seguridad? Que no lo sepan. Algunos sí. La cuestión es que no todas van a ser el bloqueo de negocio. Pero ¿un claro. problema de seguridad? Sí, sí, sí, seguro. Vamos, o sea, el típico eh, adware de estos que se te ponen por visitar determinadas webs que no hay que visitar con el ordenador <risa> corporativo pero se visitan, eh, sí, o sea, eh, eso es una vulneración de seguridad, baja, baja, eh, simplemente te hace pues un tracking ¿no? de, mm. las, de las webs que visitas, pero que caer ahí a caer a otro sitio es cuestión claro. de lo que visitas, lo que implicas. Muy bueno, interesante, Hay a, a tener cuidado todos, que, que nos vamos demasiado confiados. En... Eh, una cosa que a mí me sorprende es, eh, tú tienes un rol como muy tecnológico, no Cybersecurity Manager, pero un, en, en una empresa industrial que, que, bueno, que, que yo conozco de, de hace mucho tiempo y para mí es como una empresa clásica, entre comillas, ¿no? decir, de una industria que diríamos clásica. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué una empresa tan industrial y tradicional tiene un Cybersecurity Manager en su organigrama? Pues esto siquiera quieres te del teléfono de mis jefes. Pero lo que puedo intuir yo, porque ya no solo ciberseguridad, también tenemos eh, todo el área de machine learning e inteligencia artificial. Que eso en otras empresas eh, pues no lo es. La verdad es que no le dan valor. Yo creo que en los últimos años esta empresa en concreto tuvo un, un giro de 180 grados de. De lo que quieren hacer y cómo quieren afrontar el futuro. Están pensando de aquí a 20 años. Vale. Entonces se dan cuenta que hay determinadas cosas que de aquí a 20 años, que ahora, pues tampoco tienen tanta importancia, porque en el aspecto de la ciberseguridad muchas veces es, tampoco nunca nos ha pasado nada gordo. Claro. Malo será, como decimos en Galicia, ¿no? <risa> eh, hasta que malo es. Y malo es, es que igual te paras 15 días una fábrica y a ver cómo se lo explicas claro. a todos. <risa> Vale, interesante. Es verdad que los que los efectos muchas veces secundarios de un ataque no, no, no somos capaces de, de llegar a verlos, ¿no? Hasta qué hasta que punto… Eh, eh, siguiendo esta línea, ¿conoces tú eh, ejemplos de ataques a, a empresas de un tamaño asequible, ¿no? Es decir, un tamaño normal, pequeñas, medianas y a lo mejor sin decir nombres, pero casos que tú hayas visto que se haya bloqueado un negocio o haya afectado mucho a un negocio eh, debido a un ciberataque? Es más, te voy a decir que la mayoría de los ataques a las pymes, la verdad, más mes que pis, eh, son los que más daño hacen. Porque las grandes, que eran que no tengas Cyber Manager, si lo que quieras, la gente de IT pues, tiene cierto budget para, para hacer pues, unas copias de seguridad, con una política de cambio de claves, o sea, con unos básicos. Que muchas eh, medianas, pues, dicen, mira, eh, necesito necesito pagar muchos impuestos porque, bueno, estoy ya aquí. Y entonces, pues, vamos a centrarnos a, a optimizar, pues, las ganancias, ¿no? Entonces, estas empresas son las que igual no tienen el, el sistema backup. O si lo tienen, lo tienen conectado en la misma red, en el mismo ordenador. Y tú dirás, bueno, eso queda, ¿qué más da? Bueno, pues, eso, eso da que... que, que si el virus entra en tu red, puede llegar a ese equipo. Mira, un caso concreto, no te voy a decir. Eh, la compañía, vale, porque me mata. Claro. Eh, eh, su política es no invertir mucho en ciber y es pagar al, al secuestrador, ¿sabes? Vale. O sea, es un, una política deleznable. Eh, porque una cosa es que... Y esto es muy... Muy... O sea, no le va a gustar a mucha gente. La política que tenemos eh, es... No, no, jamás hay que pagar al secuestrador. Ya, bueno, la cuestión es que si te pasa y tu única, última salida es o pagas a ese tío o no recuperas tus sistemas, con lo cual no recuperas tu negocio, así que mandas a... Imagínate, mandas familias a la calle, pues claro. mira, tío, vas a pagar. ¿no? Claro. Pero una cosa es que eventualmente te ocurra y otra cosa es que ya lo tengas por política. Ya. Entonces, en, es, en esta empresa en concreto ya habían tenido dos sustos y bueno, no hicieron mucho pues mira qué listo es este señor bueno, digo este señor porque será bueno, ser un ser humano lo que pasa es que <risa> forma parte de mafias y, y, de, y de grupos así grandes, o sea, esto no es cuatro frikis en su casa claro. que eh, pues entró en su red eh, vio lo que había yo creo que ya la conocía, e igual era el de alguna de los ataques anteriores y vio que sí, tenía un backup entonces entró en la máquina de backup, este señor y dijo, anda, pero si tiene una posibilidad de poner un password. Eh, y en el software del backup puso un password. <risa> Esperó a ver si no se daban cuenta y cuando pasó los 30 días de backup, cifró toda la red. ¿Qué pasó cuando fueron a poner los backups? También estaban cifrados. Claro. A pagar. Pues a pagar 200.000 euros. Ostras. Y de esos 200.000 euros, <risa> podría haber contratado a alguien y poner, pues igual un poco más de... O sea, un, un ojo, o sea, una persona, unos ojos eh, en, encargados de, de verificar pues, los básicos. Es que muchas veces no tenemos esos básicos. Claro. Oye, ¿y, y cuáles son serían esos básicos que, que pueda aplicar cual, cualquier empresa pues, para al menos que, que no te entren por lo que ha dicho, ¿no? Por, por un ataque típico o algo que sea muy fácilmente evitable. Vale. Eh, es una tontería, pero <ríe> una política de contraseñas. Es decir, eh, cambio de contraseñas cada seis meses, por ejemplo unas contraseñas ya no te digo que tengan cifras, números y tal que sean largas que no sean eh, palabras concatenadas sino que sean, pues por ejemplo, siglas de alguna frase que te sepas o algo así eh, no usan esta contraseña en ningún otro servicio en internet o sea, esas claro. contraseñas es, es para tu ordenador corporativo y tu usuario corporativo que por favor, tened un Active director o así, o sea, algo que aglomere todos los usuarios y todos los permisos en un sitio. Eh, digo un producto comercial de Microsoft porque es el más usado, ¿vale? vale. Eh, tener doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación, es decir, aparte de la clave que te envíen un mensaje al móvil, esto se ve muchísimo, o sea, esto está en todos los sitios. servicios <risa> como G Suite de Google, pues ya te lo da con sus Android, eh, Vamos, que es que no hay cosas no son cosas de, de, de, del futuro, ¿sabes? Sí. La, política de, la política de backups, o sea, ten backups de lo que vas a usar, eh, manténlos eh, fuera de la red y ten una copia fuera de tu oficina. ¿eh? Y te digo, ¿por qué? Porque si sí, vale, tienes los backups, eh, cintas, imagínate, por hablar de algo que se sí, sigue usando, pero es un poco antiguo, eh, y te arde la oficina, y da igual que, que hayas hecho backups, claro. se quema. Entonces llévatelos fuera. Eh, ves, <ríe> insisto, no, no es algo te tecnológico a muerte luego, eh, forma a tus empleados porque estarás cansado de oír ¿eh? es que el usuario es el eslabón débil de la cadena bueno, pero es que nuestra función como tecnólogos también es formar a esta gente que no tiene por qué saber claro. entonces eh, dotarles de unos conocimientos mínimos para detectar phishings y, y, y, cosas así, y cosas así que no piquen sabes porque ya no te voy a decir que te pilles el, el último software buenísimo de análisis en la nube de, de si es ransomware no ransom o ransomware, lo que te vengan a correr ¿no? A ver, no nos vamos a gastar porque somos pequeños medianos ¿no? sí. pero formales eh, mira algo algo de formación ultra básico hay muchísimo fraude uh -huh. hoy en día ¿no? que se hacen pasar en un cliente tuyo o un proveedor y le dicen ostras mira eh, cámbiame la cámbiame la cuenta donde me ingresas el dinero porque bueno el cambio de banco. Y la gente, tú dirás, ¿qué, qué dices? Pues sí, sí, sí, no, la gente pica. Mira, algo muy sen, algo muy sencillo, y viene de los militares. Cuando el general dice, eh, tira la bomba, lo dice por teléfono, al que ha llamado, vuelve a llamar al teléfono que tiene del general, dice, general, me ha dicho usted esto. Eh, sí, sí, tírala. Vale, esto es lo mismo. Si tú tienes una base de datos donde tienes el, el teléfono ese cliente, no te cuesta mucho llamarle y decir, oye, me has mandado tu mail para cambiar dónde pagarte las cosas. Si te dice que no, pues bueno, te estaban intentando meter un fraude. No, no. Tampoco tu CEO, tu director general, te va a decir, oye, eh, mira, eh, sin que se entere nadie, es un favor personal, eh, mueve tanto dinero a tal cuenta. No te lo va a decir. <risa> pues esto es el famoso fraude al CEO y, y esto, esto esto pica, la gente pica. Joder, pues bueno, es... Bueno, es... Mover dinero a, a, a preguntar siempre dos veces, vaya a ser que. No, no, pero ya te digo, si esto te lo hacen en el, en el mundo físico, claro. y, y, y no, no voy a decir el mundo real, el mundo real también es el internet, este, ¿eh? o sea, el mundo virtual es real, te pueden hacer tanto más daño e incluso daño de una manera que en el mundo físico no te pueden hacer. Claro. Pero a ti si te van por la calle y te dicen, oye, mira que tu colega me ha dicho que me despasta, no se la da así. ¿Por qué lo haces en internet? Eso es. Eh... Hay aplicar sentido común. Oye, ya pa, para, para acabar, ¿en qué momento tú crees que una empresa debe plantearse tener pues una figura como un cybersecurity manager, como es tu caso, o incluso como un CISO? ¿Hay algún tamaño o alguna situación en la que si se encuentra una empresa ya debería ir pensando en, en introducir un perfil como estos? Eh, desde el principio te diría yo. Si no es interno, sí contar con algún servicio externo que te haga algo así. Y te explico, porque... La seguridad en un negocio, sobre todo, ya te digo, cuando es digital, que hoy en día, ya me dirás que negocio no yeah. tiene una pantita digital, eh, ahí tienes eh, todos los datos de tus clientes, todos los datos de tu negocio, eh, tus proveedores. Tienes que pensar en cualquier eh, desarrollo o negocio que hagas con la seguridad como un, un pilar fundamental de él. Claro. Porque imagínate ya que no te hagan un daño directamente económico, el daño reputacional que puedes tener es tanto que luego te dejan de comprar, o luego te dejan de contratar. Entonces, una de, la, de la misma manera que te gusta invertir en otras cosas, como imagínate la gente que tiene una oficina, o la gente que contrata seguridad privada, pero si vamos a, a pymes, eh, un internet bueno... Porque así la gente, mis empleados son más rápido, esto es igual. Si tus empleados son más seguros, claro. y no los pueden vulnerar, por lo cual no te vulneran a ti. Piensa que tus empleados y tu negocio son parte de todo. Claro. Al final, con todo lo que nos has dicho, es una inversión que tiene un retorno muy claro, ¿no? O sea, a lo mejor cuesta verlo, pero en cuanto tengas un problema ya has retornado más que de sobra la inversión que has realizado. Es que es muy sacrificado porque cuando se hacen las cosas bien y no pasa nada... Eh, Dice: parece, parece que no estás. Yeah. Es como contratar el seguro antidragones. Anti has visto algún dragón, ya, yeah, pero bueno. Luego te viene una rubia y te dice Dracaris y vaya, así que había. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Antonio, muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo creo que, que son muy útiles y lo has dicho. A ver, no, no hay nada que suene demasiado complicado tecnológicamente, pero la realidad es que no lo hacemos. Así que nos viene sí, muy bien ponernos las pilas y securizar nuestro negocio. Muchísimas gracias. No, nada, nada, gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo.